color amarillo mm, algo que es peludo ¿Mm? que es largo y se puede meter en la boca ¿m? y además es amarillo ¿m? y me lo voy a poner a la par de él porque está enchuchado ahorita no me puede hacer nada este mono cerote. miren bien amarrado lo tienen aquí ¿Ves? pero es este, un puto ya gran gran delincuente asesino, el gran cara de pluma amarillas o completo opa. así ah, hombre ah. A mí tiene que respetarme un comandarillo, porque a mí no me envió la madre de este perro a predicar. ¡Puerco! ¡A mí no me envió tu madre a predicar! ¡Tienes que respetarme, basura.